Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos acá en Tailandia, estamos en Ayutthaya y lo que tienen atrás mío es el Wat Pra Si San El motivo del video era entrar acá y hacer un video mostrándoles la belleza que tiene acá Tailandia. Pero nos encontramos con una persona vendiendo eh, lo que les voy a mostrar ahora con el precio escrito, algo que me parece que está buenísimo porque en muchos lugares turísticos eh, digamos De acuerdo a la cara, de acuerdo a como uno se viste De acuerdo a como uno habla y demás Le ponen un precio a los productos Esta persona que viene atrás mío Tiene el precio escrito, está lejos donde están todos los, Las personas que venden Que están justo en la entrada del lugar Entonces uno quiera o no quiera, pasa por ahí eh, La persona está un poco alejada Ocupada en su trabajo Es un trabajo artesanal Se encarga de lo suyo, no te llama, no te persigue Entonces, eh, nada me pareció, me pareció muy interesante hacer ese tipo de videos. Por ahí no, no van a tener esto o quizás entremos, porque ahora, bueno, se nos fue un poco el tiempo. Quizás entremos y tengan un video la próxima semana. Pero nos pareció bueno también eh, mostrar un poco el lado humano. En, lo, en el trabajo mío que tengo personal estaba o, o quería necesitar, porque lo vi la verdad ahí trabajando, unos llaveros para las... Eh, como esos llaveros para las llaves, ¿no? Para, para, para poner esos llaveritos. Eh, y bueno, terminamos comprando seis eh, Espero que le guste, la verdad que es una artesanía que hace toda él Completa de punta a punta, él corta la madera Hace los diseños, le pone... Es impresionante eh, No la quiero hacer más larga, quiero que vean eso Es la persona que está allá, súper agradecida, súper amable Como les digo, no molesta a nadie Está lejos de, de todo el bullicio de acá, de la gente Que, que muchas veces, por necesidad o por, o, o por cómo es Se acerca al turista, le, le, le, intenta, le intenta vender a toda costa eh, Muchas veces lo engaña con el precio Le pone un precio mucho más alto y demás Esta persona nos pareció súper honesta Es súper honesta, así que nada, espero que les guste eh, Y nada, los dejo con él And those two? Can you put uh, Thailand? Thailand, Thailand, Thailand, and the flag. Okay. Yes. Hello. What color? Uh, also uh, black yeah. and the flag. Okay. So Thailand. Thailand. Yes. Okay. Perfect. Mm -hmm. uh, what? What the food? Huh? What the food? Oh waterproof. waterproof, okay, oh <laughs> nice, nice. Mm. That's you say that? It's uh, very beautiful. <laughs> Oh, no, that's fine. Hello. Have, have a good day. Uh, Thank you, sir. Yeah. Thank yeah. you, sir. Have you a good money. day. Bueno, gente, fue un video cortito, pero espero que les haya gustado. Ahí vieron el trabajo que, que hace esta persona. A mí, personalmente, me pareció maravilloso. Me cayó muy bien la personalidad de él. Si bien tenemos esa barrera idiomática y mucho, mucho no nos pudimos entender, eh, me pareció una persona súper amable, muy transparente. Eh, nada, son percepciones que uno tiene, puede estar equivocado, pero la verdad es que, que, que me gustó mucho e intentamos siempre dar una mano. Así que acuérdense, siempre que puedan, traten de evitar esas multinacionales, esas cosas grandes, ayuden a la economía lo, local. Y sobre todo a la gente honesta. Nada, espero que les haya gustado. Era simplemente mostrar un poco el lado, el lado humano aquí también en Tailandia. Así que nada, si les gustó, suscríbanse, déjenme su comentario. Y nos vemos la próxima. Acá de Tailandia. Chao.